Michael. Oh. El objetivo parece hostil Marcando objetivo para ataque aéreo Petición recibida, ataque racimo en marcha bunker okay. el autito, chocar con el autito Revisad el equipo, Hola. empezaremos enseguida Mándeme el teléfono de su hermana que se quedó en esa hermana casi Enemigo descendiendo sobre la zona en esa hermana casi se ponen, eh Lindos nombres, bien fáciles Si hay que buscarlos, muy fáciles, ¿no? Qué caras de pijas A ver ¿No me sigue nadie? Bien, vos, bien Ya sabes que lidera el pelotón, ¿no? ¿eh? Me están siguiendo en dos enemigos no Cubrime Cover me Ahí está el Ya nos cagó, nos cagó Vale, de reconocimiento marcado en contacto. En contacto, designación de más buscado hace. Una diana andante. El está avanzando. Ataque Racimo Aliado. El equipo está en el recinto mejor. Follow me. So Follow me. <risa> Mi idiota poniendo música, tenía que ser gallego, seguro. Joder, están todos muertos, son mongólicos Enemigos descendiendo oh, sobre no. la zona Encima me vienen a joder Y otra vez, seguí Contrato de recompensa Uw, w, enemigo en activo Tropas en contacto Tropas en contacto parece hostil. Sí. Sí. ¡Solicito pasada de reconocimiento! Armada, ataque, racismo, aliado. Tengo munición. A ti, ya, carré una El objetivo parece hostil. pase en contacto, Mina AT Armada. Mira, mira, me vino a matar este. Toma el cahuete, hijo. De... Hay dos helicópteros. Ay, si le pego con el arco, corona. Helicóptero hostil. Mira, mira, mira. Un equipo enemigo que intenta caparte. That's like camp podáis la acción comenzará enseguida dirigidos a la ubicación de destino soldado enemigo cerca Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Mucho cuidado. Tropas en contacto. Un enemigo defiende sobre la zona. Mucho cuidado. Eso es un... parece hostil un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado muy bien creo que si puedo subir a algo El enemigo descendiendo sobre ¿Otra la... Otra vez. de puta enemigo descendiendo sobre la zona V enemigo en activo Coged esa granada letal Soldado enemigo cerca Aturdidora en juego Fijando destino. Dirigíos a la ubicación de destino. Contrato fallido. Olvídalo. ¡Gracias enemigo intenta cazarte. No te dejes capturar. UAV enemigo en activo. El objetivo parece hostil. UAV uh. enemigo en activo. enemigo cerca. ¡Mucho cuidado! ¡UAV enemigo en activo! ¡En contacto! ¡Vamos! a saltar. Ah. Ruler measure object. Eh, carpenter measure angle y protector measure. Angle. Ah. Toma. R R R 14 tome empate. 14 muertos por una ventana en el aire, podemos enseguida. ¿Dónde están? Oh, iba por un lado y por el otro como una loca se acabó la práctica empieza el combate de verdad a ver, un a ver. enemigo defiende sobre la zona mucho bueno, que patria ¿no? ya es brutal Decimos en caso Dors grabando partida entera. Vamos, mirá, somos gemelos. Tiene grata. A para obtener ver. Dinero, completar contratos, saquear, o eliminar uh, activos. Krampus. Coloca un punto de despliegue Está para de casa, Krampus. No me digas. esos antiaéreos. Confirmo contrato vale. de tiene que variar la altitud ok ¿Quién sos? Héctor K93 Soy Panamá Wolf también conocido como Tudron o Tudron Game en YouTube grabando partida íntegra a ver si me mata también vengo de una partida de 14 y otra de 12 ahora grabo y no mato a nadie ¿eh? Siempre igual Está lleno de enemigos esto, eh. Yo me subo al helicóptero a aplastar y vos andás a la.. a la misión. Close the door, close the door. Close the door. Soldado enemigo cerca. Very good. por acá Vamos ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién está disparando? No, me no, qué no... Cogí sin querer otra cosa Cachis ¿no? Voy a oh. Me han dado Sniper, Sniper de Taúw, Sniper. No te dejes capturar. Uav enemigo en activo. Sniper, lo voy a buscar, lo voy a buscar, Sniper, cuidado. Acá. Yo voy a Pero fruta, ¿A quién le vas a disparar? Cago en tu madre. ¿A, ver, ¿sí? a papá? ¿A papá? ¿Sabes lo que te pasa? ¿Sabes lo que te pasa? ¿Eh? Es que tenía minas y mirá, ahora me cambié por esta mierda. No te jode. Lo veo. Y allá hay uno. Mira, mira, ahí baja. al mismo es el mismo el mismo banana mira no lo pude matar no lo pude matar hijo de puta eso por vengate vengate Opa, y ahora oh no oh no, no, no, no. Oh, mirá. Soldado enemigo cerca. Hmm. Al buen resguardo. Al buen guardado. Estoy grabando la partida, Tom. Ahí me están disparando. quería no pero como no qué mala suerte boludo los tenía no te puedo creer los tenía eh ah, ¿y ahora que no me jodas está re loco esto me hace salir el tercer lado te juro está re loquísimo salí en un lado después en otro Está loquísimo. Voy dos nada más, ahora que grabo la partida dos. pasé matando gente. Me superaste con la ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Comió mina! Comiste mina, cuando no. Comiste mina, cuando no. Marco objetivo de ataque aéreo. ataque a la cima. No. No. Auxilio. Auxilio. No. Auxilio ¿Dónde está mi compañero? Es lo que me gustaría saber Héctor, la concha de tu hermana Mirá el Héctor oh, Caminando por ahí La puta que lo parió En serio No te puedo creer Héctor, así no se hace Héctor. El objetivo de la recompensa está identificado. Apémonos prisa. Es hora de cubrir tu rastro. Hay un equipo enemigo que intenta cazarte. A mí capaz que eran más o qué? A ver. Mi compañero, ¿dónde está? No me fío, eh. Marco objetivo de ataque. Yo le mando otra. Aquí Fénix 3. Le mando camino. otra. Más no vale. Prevenir. A ver. Objetivo de la recompensa ataque. Bien, bien, ¿no? Vamos bien. Vamos bien. ¿Cómo? ¿Sigue alguien jodiendo acá o? A ver, por las dudas... Me la estoy recontra jugando eh. Te lo digo Te lo digo, me la estoy jugando Y el otro me marca, no sé qué me marca o. ¿Dónde está este banana? Bueno, nunca se sabe. Mira. Contrato de recompensa. Mira vos, cuidado, cuidado que siempre hay un asuto, siempre hay un maldito. Vamos gente, vamos. ¡Ah! El UAV inicia el sobrevuelo. has convertido en el oh, no. más buscado. Mira lo que hice. Mantente en alerta. el apuro. En el apuro UAV con mi mal. En, en el apuro con mi mal. Lo escucho. Va a comer mina. Los cazadores han perdido tu respuesta. Voy a atacar. ¿Qué van a perder, está acá al lado mío. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Mucho cuidado. Veo un paquete de ayuda enemigo en activo. Joder. UAV avanzado enemigo encima. Precau El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. Porque okay, yo no veo a nadie. O si sé que hay alguien acá al lado mío. Estoy casi seguro. Venía alguien atrás mío. ¿Qué hizo? Desapareció. que si me muevo acá justo que estoy por ganar esto Seguro de que había alguien acá en la casa. UAV enemigo en activo. Claro. Sí, casi seguro que había alguien en la casa. a defender, mi Diricimos nieto de puta? De ¡Has conseguido eso? A ver. Reconocimiento aliado en camino. El UAV inicia el sobrevuelo. Contrato de recompensa. Veo un paquete de ayuda. Atacar. Marcando objetivo para ataque aéreo. Petición recibida. Ataque racimo en marcha. Gracias a ayudar eh total. que Rafimo aliado. Tengo un El enemigo acá. Parece hostil. No me tiene fichado. No comió ni una mina, ¿o? Ah, porque cambié las minas acá y las quité ahí, una pena. acá hermano noche es una mano ¿no dónde está este venía acá dirigíos a la ubicación de destino creo que lo vi no me pareció armórci algo ¿eh? igual no ahí está. Ay no, la concha de tu hermana. Lo tenía, ¿eh? Lo tenía. Ahora ese helicóptero dónde está. Míralo. Callate, el cahuete. Y si ya lo vi al otro también. Ahora lo liquido. que justo se me movió. ¿Podés venir a ayudar cara de garcha? ¿Será mucho pedir? ¿Será mucho pedir que me ayudes? Se esconde el campero, eh. ¿Cómo te escondes? Fijando destino, ah, se me volvió a escapar. Está acá, voy a atacar. Madre mía. ¿eh? UAV avanzado enemigo encima. Precaución. Sí, precaución, sí. Creo que dónde no estás el cahuete. Ya lo vi. está Dale, me estoy asomando dispárame. ¿Dónde está, picarón? UAV, enemigo en activo Ya Nos quedamos bloqueados acá oh. Maté 14, 12 y ahora 6 nomás Mierda, no tengo munición UAV enemigo en activo UAV avanzado enemigo encima Precaución no puedo, no puedo hacer nada, no tengo munición Me cagan a tiros Me tengo que ir, mi compañero no sé dónde está Se quedó en la montaña toda la tarde En nada ayudo, más vale que tenga muertos Más vale que tenga más muertos que yo Qué cara de verga ese puerta abierta no busca nada. Buah. UAV avanzado enemigo encima, precaución. Es la única forma de saber dónde están. casi se este hicieron a mí este me disparo de por acá donde está, me? ahí, buah a ver, mi coctin cuánto mato, Tanto que estuvo el también a ver acá nada 5, mira. Bien. Su rastro, helicóptero hostil, marco su ubicación. Aquí hay un hostil. Ve a la siguiente ubicación. Equipo, se acerca un helicóptero enemigo. Aliado. Aquí hay un hostil.